Está con nosotros Mónica Castro, nueve, cuatro minutos, la interrumpo porque estábamos charlando justamente fuera de, del corte. Les decía que me iba a tomar el, el, ese tiempito para preguntarle si no le molesta que la presentemos como la bruja eh, Mónica Castro, que estuvo muy en, en boca de todos porque eh, recordemos que fue juzgada hace muy poquito y fue absuelta justamente por la muerte, el asesinato de Burela, el médico de la cena. Exactamente, ¿Mm? recordamos para los que no lo hayan escuchado en todos estos días que hemos hablado del juicio, el crimen del médico León Burera ocurrió allá por abril de 2019 en el barrio Colton. Meses después, en octubre, eh, fue detenida su pareja, su esposa Elizabeth Ventura, acusada de mandar a matar al médico, con la supuesta complicidad de Mónica Castro, quien está sentada acá delante nuestro. Ellas fueron juzgadas en un juicio por jurado, que es el que ustedes ven en imágenes, y la semana pasada el jurado se estancó, no llegó a una decisión unánime y por ende eh, no se pudo probar la teoría de la fiscalía y ambas resultaron absueltas. De hecho, este es el momento uh -huh. en que el jurado comunica que se ha estancado y que el juez Agustín Chacón dicta la absolución para Elizabeth Ventura y Mónica Castro. Bueno, Mónica, primero gracias por estar aquí con nosotros. No, Un, placer. un gusto a ustedes y bueno, mucho gusto y un placer conocerlos. No le molesta que le digan la bruja. No, me acostumbré. ¿Pero por el caso o porque ya la conocían así, digamos? No, no me conocían así, pero por el caso se hizo muy popular mi nombre. Jamás tuve nombre. Entonces siempre la nombraban a mi compañería, a mí no me nombraban por mi nombre, sino que por la bruja. ¿Ustedes siguen siendo amigas? Ustedes, digo, nunca por ahí en el juicio las vimos las dos juntas. Sí. Emocionarse en el final, ¿siguen teniendo la misma relación? Sí, no tenemos la misma relación, pero sí. Y, y se podría recomponer esa relación porque fueron muy cercanas. Sí, sí. Y no te sé decir, o sea, hubieron muchos hincapié en el, en el medio, y, pero sí, tenemos una relación. Mónica, contá cómo, cómo nace tu relación justamente con, con Eli y con León Burela, con la víctima fatal. Bueno, eh, con León Burela éramos eh, vecinos. Vecinos, ellos vivían a tres casas de mi casa. Uh -huh. Y... Eh, bueno, éramos vecinos, eh, nos comunicábamos siempre y bueno, y con Eli, luego que se casa, eh, ahí empezamos a relacionarnos con ella también y bueno, ella no podía tener chicos, yo tampoco podía tener chicos y bueno, nos fuimos relacionando eh, en una amistad larga. Luego después los chicos van al mismo colegio, San Miguel Arcángel y bueno, ahí nos veíamos siempre, ella iba a la iglesia y bueno, siempre nos encontramos a la entrada ...del colegio... ...charlábamos dos segundos... ...tuvimos una trayectoria larga de amistad... ...pero nunca la compartimos... ...jamás... Eh, ...la vivimos en amistad... ...porque él no nos dejaba juntarnos... Burela, ¿Cómo se oponía a la, la amistad entre sí, ustedes? No la dejaba juntar con ninguna amiga... ...o sea siempre la amistad que tuvo... En donde nos encontrábamos, charlábamos, pero... Sí, ¿No era de visitarla a su casa? Sí, ni ella. sí, iba, pero para que me hiciera una receta claro. o por índole de algo mínimo, uh -huh. pero... Eh, pero no, no tener no. una juntada... No, yo ejemplo, no iba ni a los cumpleaños, eh, ni... A tomar mate, uh -huh. ni. No. De hecho, yo le hacía algunas preguntas porque ya la entrevistamos uh -huh. el, el viernes para el diario, pero de hecho, en esa ocasión me contaste que Elizabeth ni siquiera sabía lo, los trabajos esotéricos que vos hacías. Jamás. Ella, un día, eh, o sea, nosotros teníamos amistad, pero ella no sabía porque yo soy profesor de educación física. Luego, después, me entero del don que tengo y bueno. Uh -huh. eh, un día me encuentro en el supermercado con Elizabeth. Y ella está muy afligida por, eh, por su día a día, por su matrimonio. Pues bueno, le digo, ¿qué te pasa, hija? Y me cuenta. Le digo, no, Ami, le digo, eh, o sea, amiga, eh, ¿por qué estás así? ¿Te parece que hagamos una, una tirada de cartas? Le dije yo. ¿Una tirada de qué? Me dijo ella. Sí, le dije, ¿qué? ¿No te has enterado que yo hago tarot? No, amiga, me estás hablando de verdad, me dijo. Sí, te estoy hablando de verdad, porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Uh -huh. Que Entonces, no hablaban, que no conversaban. Que, claro, que no dialogamos, no claro. nos encontramos. Entonces me dice, ¿de verdad me estás diciendo de verdad? Te estoy diciendo, a ver qué pasa en el ámbito, a ver por qué tantos problemas. Y ella estaba muy angustiada. Bueno, de ahí en más, eh, creo que a los dos, tres días llega a mi casa, hacemos la tirada de tarot y bueno, ¿Y de ahí ¿Y qué le en salió en esa tirada? ¿Se puede comentar? No. Y usted hace, cu ¿cuándo descubre este don que, que usted dice tener? ¿Cómo, ¿Cómo surge su relación con, no sé, cómo, cómo decirlo con el... O sea, yo vengo de, de herencia, uh -huh. de, o sea, de brujos, de, de tener el don de, de evidencia. Uh -huh. Me pasaban siempre cosas muy, muy raras, pero uno lo toma como. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué cosa fue la que le dijo? Y como que yo veía a alguien y, y veía, no sé, algo que le iba a pasar. O, o veía a esa persona y me daba un escalofrío, eh, como de angustia, como que esa persona estaba sufriendo y, y me pasaban cosas raras. Después soñaba con amigas de cosas que les iban a pasar y les pasaban. ¡Qué fuerte! Y, y yo no entendía que me pasaban y uh -huh. era porque yo... Tengo la evidencia uh -huh. natural. Yo veo el aura. ¿Esto, esto de línea, de adolescente, no, de más de, grande? de adolescente, más Ajá. grande. ¿Y cómo lo canaliza una vez que detecta esto? Decir, bueno, creo que tengo algo especial. ¿Cómo logra canalizarlo? Digo, se apoya en lecturas, eh, encuentra a alguien que le sirva claro. como Entonces, maestro, como maestra. Y a mí siempre el esoterismo me fascinó. Ajá. Entonces fui a ver a una persona y esa persona me dijo... No sé qué haces acá, Mónica, porque vos sabes más que yo. Me sonrío y le digo, a ver, me está jodiendo, me está eh, haciendo un chiste. Y me dice, vos tenés un don. Entonces la miré y le dije, un don. Sí, me dice, vos tenés una evidencia muy natural, muy natural. Entonces me vuelvo a sonreír, me, o sea, me llama, me sorprende... Uh -huh. Y bueno, de ahí me dice, yo necesito tener una charla con vos un día extra. Hoy vamos a hacer la sesión que vos venís a buscar. Ella también es vidente eh, tarotista y tira las ruinas. Entonces, bueno, me hizo la sesión a lo cual yo iba ese día. Y luego tuvimos otra sesión y me esclareció toda mi vida y bueno... A, en lo cual hoy estoy caminando. ¿Usted se dedica a eso hoy por hoy? Digamos. Hoy me dedico. ¿Es, es tu no, trabajo, digamos? Sí, y uh -huh. 30 años. Ah, ya hace mucho, sí. claro, claro, 30 años. Sí. Eh, Mónica, si yo llegara a preguntarle algo que usted le da ¿Cómo? 28 incomoda, años. Sí. Porque por ahí se va, conoce más la parte técnica, yo puedo llegar a cometer algún error, de ser así usted me lo marca, no hay ningún problema. Sí. Lo que más nos llamó la atención a nosotros, desde los medios, fue cuando encontraron todos esos papelitos, todas esas cuestiones. Usted lo explicó en el juicio, obviamente, pero se lo pregunto acá, ¿entendía que desde, desde este otro lugar nosotros nos llamara un poco la atención todo eso? Y sí, sí porque era algo no visto, lo cual se malinterpretó. Uh -huh. eh, sí, eh, Elizabeth pide todas esas cosas en los papelitos, lo cual yo no, no leo papel por papel, porque yo atiendo a mi paciente, me explica y luego lo vuelca a un papel, lo cual yo lo voy colocando doblado en un... A veces tengo un cajoncito, a veces tengo una cajita. Si todo lo escribió? sino que lo escribió no, ella. lo escribe, todos esos papeles los escribe ella. Pero ya aún a ella la habían eh, amenazado de muerte. Entonces ella entra en una desesperación que no sabe qué hacer. Y es lo que pide. Es lo que pide con nombre y apellido. Porque si ustedes ven, o sea, quiero que me sean sinceros y que me contesten con la verdad. En alguno de los papelitos decía que jamás se encuentren al sicario, que jamás eh, eh, se desvíen del tema donde, donde haya sido la muerte de mi marido. Pero que... aún así, claro, lo que a uno le llamaba la atención y lo que era raro, es que si a uno le, uno entiende que si estás en una situación parecida, independientemente de la amenaza, eh, uno quiere que se sepa la verdad y de alguna forma lo que estaban trabando era la posibilidad de que se conociera la verdad. Claro, o sea, si me ella... matan a un ser querido es, necesito saber quién fue. Exacto, pero era tanta la desesperación que ella quería que se frenara la investigación, porque ella pensaba que si se seguía investigando, la mataban. Yo me entero en el, o sea, me entero en la investigación nuestra, los nombres, o sea... Yo me entero de qué era escrito en esos papeles. Una vez es que van a ser Exacto. Porque yo a eso antes... lo... no sabía Ahí se lo preguntaste a ella. y yo después que te enteré, porque vos los papelitos nunca los leíste. No. Cuando... Y sí. ¿Y sí, qué le... te dijo? ¿Te explicó esto? Que vos te Exacto, explico? lo que yo estoy explicando. Y, y Inclusive por... lo que se dijo, perdón. Sí, sí, sí. Eh, lo que se dijo de que se habían encontrado fotos de, de la fiscal, la señora Claudia, Claudia Ríos. Ríos eh, son todas mentiras. ¿No había fotos de la foto? Habían fotos, pero no pinchadas. No trabajo. Ese no es mi trabajo. Ajá. El pinchar, eso es vudú. Yo no trabajo vudú. Eso es más ah. eh, como... Eh, más magia oscuro, negra. Claro. No, es magia negra. También dijeron que yo hago magia negra. Yo no, no hago magia negra. Uh -huh. No. Ni vudú, ni y ese llamado telefónico, esa escucha que es la que básicamente te termina involucrando porque Obvio. vos decís, querés decir, contarles también que mandaste a matar a tu marido. Claro, era tanta la, la bronca, el enojo que yo tenía que yo le quería dar por donde ella más le dolía, pero yo quise decir que también te vas a hacer cargo de la muerte de tu marido uh -huh. y me salió, ¿por qué no decís que mandaste a matar a tu marido? Pero yo realmente lo que yo le quise decir... También te vas a hacer, o sea, hablas tantas cosas que también te vas, te vas a, a hacer, hacer cargo. cargo de la muerte de tu marido. Claro. Porque me iba a trabajar y era tanta, tanta la bronca que tenía de todo lo que le había contado a mi, a mi empleada. Mm. O sea, de detalles profesionales, que no... Claro. Yo Mónica, soy muy profesional. Y cuando, cuando se da el episodio no del triste asesinato de, de Burela... Eh, después de eso ¿no, ¿No sintió usted la necesidad de alejarse? ¿Sí, ¿Yo me mantengo al margen de todo esto? Y si... a, a, o, ¿O sintió más la necesidad de como amiga Salir a ayudar a, a justamente a No, me a sentí amiga? muy traicionada Me sentí muy traicionada Lo cual, si yo atiendo a un paciente Y me entero de eso Es una traición muy grande Porque, a ver, el esoterismo Lleva sus eh, sus pilares, sus ayudas y todo Pero también lleva sus códigos uh -huh. mm. Porque todos los papelitos se da Discúlpeme, después que lo asesinan a Vurela. Claro, es donde, a... es donde reciben el llamado, donde una inquilina de Elizabeth recibe el llamado de amenaza que van, mataron al marido y luego van por ella y por los hijos, mm. si no se dejaron de invitar. Ahí es donde ella acude a usted y surge este encuentro exacto, de los papelitos. Exacto, lo cual hay otro audio donde yo estoy en Córdoba, estoy en Córdoba con mi hijo, que también dicen que yo estaba en Córdoba sola, no, yo estaba con mi hijo. Me fui un fin de semana, porque trabajaba muchísimo, estaba muy estresada, y me pagué un tour en un fin de semana. Ahí sale el audio donde yo la aconsejo a ella, porque ella está muy asustada de los medios, de... y ella no salía ni a la calle por miedo de encontrarse con esa persona que los iba a matar. Entonces yo la aconsejo a ella por teléfono, como amiga, que no. es dentro de todo lo que... Eh, a nosotros también nos salva. Ahora, si recibieron una, una amenaza, me, me animo a pensar de que entonces no fue un robo claramente, porque si había una amenaza no hay, no hay un robo, por lo menos ella dice que recibió Exacto. una amenaza de muerte. Entonces ya lo del robo quedaría un poco ahí descartado. Eh, no sé si usted tiene alguna sospecha de algo, de qué pudo haber sido. Porque... Y lo que pasa que, o sea, la sospecha y la hipótesis que tenemos es de, de un ajuste de cuenta, mm. de algo que quedó de, de adentro del penal. Aparte claro. recargar... que los porque perdón para aclarar porque Burela era justamente médico ginecólogo en o la sabe. cárcel mm -hmm. eh, y justamente era encargado de revisar a las visitas de que no tuvieran nada escondido en sus partes íntimas cuando iban a ver a sus, a sus familiares que estaban presos claro. así que surgió o esta sabe. teoría un, de ¿sabes? hecho por la mecánica de cómo lo matan a él el asesino entra directamente disparando o sea alguien que va a cometer un robo no, claro. no va se supone no. que no va a actuar de esa o forma o sea. inclusive eh, después me entero, yo jamás tendría que haber estado detenida en un penal, porque lo mío es inimputable, entonces... Eh, ¿Qué difícil llegarse esos días para usted? Una tortura. ¿Tuviste miedo? Sí. de, de, de que sí Porque si con, la condenaban, esto lo, a lo mejor lo puedes explicar vos, ¿la condena también podía ser cadena perpetua? Sí, sí, iba a ser cadena perpetua. No, lo que sí, lo, sí. tuvimos, sí. estuvimos con la... Eh, ...con cadena perpetua hasta minutos antes que dieran la sentencia... Eh, ...ya eh, la fiscal Claudia Ríos se había como ensañado en nosotros... ...más conmigo, ya se había ido de lo judicial a lo personal... ...aparte quiero recalcar eh, a la doctora Soletti, eh, Susana Soletti... ...y su hija María Florencia Rizzo, Rizzo que hicieron un trabajo eh, muy profesional unas abogadas muy de lujo, porque tocaron todo detalle, todo punto, y lo cual eh, en el medio del juicio eh, se, nos enteramos una negociación de Claudia Río con mi ex empleada, que en estos momentos me está usurpando mi casa, que si me mandaban nuevamente al penal, eh, Claudia Río le ponía la casa a su nombre. Lo cual con el profesionalismo vuelvo a recalcar de mi abogada, eh, que tenía unas escuchas donde se hizo saber la negociación de Claudia Ríos con mi ex empleada, Eso ella después se descubre. la fiscal lo, lo niega, dice que en realidad le estaba ofreciendo ayuda porque la empleada había manifestado una situación muy personal y como muy, de mucha angustia y urgencia. Y no es mentira porque está el audio, está la escucha de la negociación, lo cual mi abogada lo presenta. Por eso recalco el profesionalismo de la doctora Susana Soletti, porque estuvo en todos los detalles. Porque si Susana no hubiera presentado esa escucha, no se hubiera sabido tampoco. Mónica, recién hablabas de tu estadía dentro de la cárcel. Estuviste un eh, no sé cuántos meses. porque ahí Seis te meses. Dieron, seis meses, ahí seis te dieron la domiciliaria meses. después, sí. en el contexto de pandemia. Sí. ¿Seguiste trabajando dentro de la cárcel? Eh, adentro de la cárcel y fui muy popular. Llegó la bruja. <risa> Eh, me cuidaron, no tuve muchos problemas, pero sí mucha, eh, mucho miedo, Ajá. porque no es ni siquiera lo que se ve en películas. Eh, claro? hay, sí, hay que caminar en un penal y hay que convivir con la gente que está en un penal, ¿m? lo cual uno no está acostumbrado. No, claro. Entonces, el día a día ni siquiera dormir. El, el a día día, es... ¿Por miedo? Sí. ¿Y sí. miedo a qué tenías? Eh, y miedo que me golpearan, miedo, adentro hay muchas venganzas, hay muchas traiciones, lo cual recibí traiciones, pero hay mucha venganza y traición adentro. Sí, es, es, es, es mucho es tiempo, una vida. ¿no? parece que es poco, pero es mucho tiempo. Chicos, realmente una tortura. Y además después también me imagino estar en prisión domiciliaria, que si bien es lógicamente, es mucho mejor que, que la cárcel. Está, vos el viernes me contabas que tenías de límite un naranjo sí. en el, tu patio y la, hasta la reja más de Exacto. eso no te podías mover. Yo tenía límites de en mi puerta, en el frente de mi casa, hasta el hasta el portón y en el patio hasta el pomelo. Yo me pasaba un paso más atrás del patio y me sonaba el equipo. Y tenías que estar en tu casa 24 horas durante sí, un año y medio. Sí, dos años, dos años y medio. Años y medio. Lo, lo bueno es que bueno, el juez me, me permitió y me o sea, eh, dio, eh, dio la orden a que yo podía seguir trabajando, siempre y cuando con mucho respeto, mucho cuidado, mm. sin cantidad de gente, que le agradezco a todos mis pacientes que fueron que muy cuidadosos. Y... Fueron, que seguían eh, yendo, claro. Sí, no, seguían yendo y eran muy cuidadosos de mi situación, porque ¿Tú? yo tenía... Eh, el control de, de policía de investigaciones todo el día. Sí. Si, si le, el, bah, no sé si, si es vaso medio lleno, pero después en esa domiciliaria y vos ya trabajando, ¿aumentó o bajó el número de pacientes? Y aumentó. Más allá que no tuve nombre, me hicieron un favor.